Fortnite está preparando algo demasiado grande Tan grande que no sabéis ni siquiera sus dimensiones Donald Mustard, uno de los creadores de Fortnite, uno de los CEO más importantes del juego de Epic Games Dijo lo siguiente Este evento cambiará Fortnite para siempre y no solo eso, sino que se han filtrado algunas cosas muy interesantes sobre Fortnite. ¡Y todo va a estar en este video. Así que, guachos, no se pierdan nada de todo el video y quédense hasta el final. Uh, ¡Hola! ¿Qué tal, panameras? ¡Bienvenidos a un nuevo video. Veréis que este... Vídeo no será igual que a los vídeos que estáis acostumbrados a ver en el canal a día de hoy En este vídeo veréis más mi cara, más interacción con el público, con la Neox Army Quiero probar un formato distinto de vídeos sin eliminar los vídeos que estábamos haciendo Pero cambiando un poco el estilo de los vídeos y a ver qué tal os parece Si te gusta el nuevo formato de vídeos, deja tu poderosísimo like Que eso apoya muchísimo este contenido y suscríbete si todavía no formas parte de la familia A ver a qué estás esperando Vale, ahora nos ponemos serios Estamos a punto de superar a Dr. Mike Hansen En suscriptores en YouTube Y no, no, no es broma La Neox Army está a punto de pasar por encima a un... Puto doctor en Youtube, gente Un doctor de verdad Qué faltita de respeto sería Que la gente no se suscriba a la Neox Army Me parecería muy feo Hace ya unos días que No hacemos Sorteito, ¿no? ¿Qué tal...? 5000 pavos en Fortnite! Para participar, recuerda utilizar el código MrDeneox en la tienda de Fortnite... ¡Para tener una tremenda tula! Y recuerda participar en el sorteo que tienes justo debajo en la primera línea de la descripción, ¿vale? Ahora sí, chavales, comencemos con el vídeo. Volvamos con lo interesante de este vídeo. Galactus. El evento más grande que jamás habéis visto dentro de Fortnite... Está a punto de llegar Algo que cambiará el juego para siempre ¿Qué se sabe de este nuevo evento? La cuenta atrás ha sido filtrada Sabemos que tenemos una nueva cuenta atrás Para este evento ya filtrada Dentro de los archivos del juego Y aquí es donde surgen Las primeras preguntas ¿Dónde será que aparecerá? ¿Dónde será que aparecerá el contador? ¿Cómo será el contador? ¿Cuánto durará el contador? Aquí tenéis las primeras imágenes filtradas De lo que podría estar siendo la propia cuenta atrás regresiva Del mismo evento de Galactus Que veremos dentro de unos días En el juego online ¿Será que Galactus... ¿Logrará comerse todo el planeta de Apolo? ¿O seremos capaces de lograr juntar todas nuestras fuerzas de superhéroes para poder vencer a Galactus? ¿Qué creéis que sucederá en el evento? El final de Nexus War ha llegado El final del gran nexo de Fortnite ha llegado Y no creo que quiera despedirse por la puerta pequeña Neox ¿Y cómo será de grande Galactus? <risa> Mirad esto. Esta imagen muestra el espectrograma de Galactus filtrado. Imaginaros lo grande que es cuando os digo que la sombra principal que veis es Galactus. Pero... ¿Y si os digo que lo de debajo es la isla de Apolo? Lo de abajo somos nosotros. ¡Joder, hermano! Es enorme. Imaginaros desde abajo... ¿Cómo de grande serán sus hue... Buen... <risa> estamos, estamos traviesos hoy, chavales, estamos traviesos. Perdón. La cuenta atrás de Galactus aparecerá en uno de estos dos lugares. Uno, las ruinas de Fortnite. Sigue siendo el centro del mapa y el centro principal de operaciones de los eventos de Fortnite. Por lo que es imposible no pensar en las ruinas como el lugar principal para que llegue... El nuevo contador filtrado del nuevo evento de Galacto. Pero el segundo lugar quizás os guste más. Industrias Stark. Y es que Industrias Stark realmente es el centro de operaciones de Tony Stark. Tiene todo el sentido que realmente la cuenta atrás justo salga encima de Tony Stark. Así que pronto sabremos dónde aparece. Llegará Venom para salvarnos junto a los superhéroes de Marvel. Hace poco estuvo el torneo para poder conseguir la skin de Ghost Rider Y pensábamos que el siguiente torneo nos traería la skin de Venom al juego ¿Queréis ver cuál será la siguiente skin que ha sido filtrada para el siguiente torneo? La skin de la Viuda Negra en versión Navidad Snow Widow ¿Sí? Así que será esta la nueva skin que Fortnite ha decidido que sea la propia. La recompensa para el siguiente torneo ¿Qué opináis? ¿Qué no te le dais a esta skin? Yo creo que todo el mundo esperaba Más bien la skin de Venom Antes que esta, pero bueno, no creo que tampoco Disguste a mucha gente, os leo en los comentarios Vuestros comentarios A ver qué opináis Finalmente, la llegada del nuevo pack de Joker Es dentro de nada De hecho, ya salieron Las primeras imágenes para que veáis Cómo será la skin dentro del juego de Fortnite Y... ¡wow! ¡Es una locura, hermano! Realmente es una skin que me encanta, la estoy viendo ahora mismo Y creo que es una de las mejores skins que hay dentro del juego ¡Es una locura de skin, bros! ¿Sabes qué sería una locura? Que cuando la compres, no pongas el código Mister de Neox en la tienda ¡Eso sí estaría feo! Pero ¡Cállate ya con el código, pesado! Iron Man tiene sus últimos retoques para el autobús de Fortnite Un autobús que ya ha sido modificado anteriormente Y, chicos... La fase final del autobús ha llegado. Una nueva modificación para lograr vencer a Galactus en el evento final. Y además, la tormenta y los sonidos de Galactus cada vez son más fuertes. Todo el mundo estará equipado con jetpacks y estaremos preparados para la victoria. ¡Ah! <risa> espera, espera, espera, espera, la broma Uno de los trabajadores de Epic Games Bueno, no sé si trabaja en Epic Games O no trabaja en Epic Games Si sé que ha trabajado para Epic Games Lo habéis entendido, ¿no? El que pintó a Galactus Y diseñó a Galactus Para el evento de Fortnite Dice que va a ser Igual de grande <risa> ¿Qué? Travis Scott ¿Qué pensabais que iba a decir? Será al menos igual de grande que Travis Scott. Ya sabemos que Galactus realmente debería ser muchísimo más grande. Y es que a escala real, Galactus debería ser más grande que un puto planeta. O sea, es imposible que sea así de grande. Eso dicen todas. Por lo tanto, no lo veríamos entero. Así que lo han reducido. Familia, espero que os haya encantado muchísimo este nuevo tipo de formato de vídeos Y de corazón agradecería... Y dejáis un fuertísimo like en este video porque chicos, así sabré Si realmente os interesa que siga subiendo Este estilo de vídeos, o preferís No verme la cara, así que chicos Quedan vuestras manos, os quiero mucho